Ni cuacotateyua, que te le di en samana, y mumastique o moloque, y porque oquimacasian cu y cuacon Jesús o almonesti de canjeguano yeca, y guano quintlaspalo, oquimilui, shimuyolo satepan de conoquisto, oquimititi y magua, ni no porque uxemo quitaque en señor, y cuacon Jesús oquimilui oquemi, shimuyolo se y con que no papá, uno es igual iwanokimilwe, Y na iwa no iwa iwa no Si en Espíritu Santo, aquel no me de Itatlacol, mocawa, chipawak. Y Juan de Itatlacol, Mokawas tlatlacole. Pero en Tomás se de llamaste igual no me cuate. Machun ingua, ni kwa Jesús o kimotiti. satepa noksekime no se y o kilwike. Yo en señor. Pero en tomás o que ni kimitas imawa, Iwan tla amo ni y kaklavostin ting. Iwan nuikin ni kalaquis numa y te nel tocas. Chiquete tónale sa tepa. Imo oxemo y te se Iguan ikwakon Tomás onpa oyeka ingwa. No es tempuerta en pero Jesús uxemi igual monesti ik te atlasko. Iguan o kimilwe. Si muyolo se o kilwin Tomás. Si namawa, no iguan shikalake momaspil y magpal. No es que shikalake moma ik Amo sheto mas sino sheto y Iguacón Tomás o kilwe. Tehuatzin dino Dios, iguan Señor. Jesús, o en lo entomás, tignel toca porque o tiene chitta, ma pa kikan catlejamo chitta y toca. Jesús, o quien chimieque ok milagros ti, y mis machtikawa, katle catle que y techil libro, pero no chingin tlan que libro, o misquilo para namejuan chich nel ni Jesús sea en Cristo, y con el Dios, y guantlan namejuan antalentocas que Anki Piazke en el